de tu amor pero hoy cambié de opinión no quiero ya nada de ti no quiero mi Solo mira. cambié de opinión No quiero ya nada de ti No quiero migajas de amor Sin ti estoy mucho mejor Y es más feliz mi corazón Márchate ahora de una vez No quiero migajas de amor Tú no me sabes comprender No es suficiente lo que da Nada de ti, no quiero mi migajas de amor. Sin ti yo estoy mucho mejor y es más feliz mi corazón. Marchate ahora de una vez, no quiero mi migajas de amor. Tú no me sabes comprender, no es suficiente lo que das, solo migajas.